Bueno, la situación actual sobre el cultivo de plátano, hay parte que lo tienen los intermediarios. El plátano se ha mantenido a nivel de campo a 4 o 5 pesos, depende, el FIA 20 y el, FIA, eh, y el plátano macho por hembra. Pero como le digo, han, han surgido ciertos fenómenos que eso merman un poco la producción, pero estamos trabajando con eso, con cuestiones de operativos, siembra de todo, porque tú sabes que el plátano dura un año. Y esta siembra a veces uno lo dice, politizándolo, pero esto fue planificado para el problema que estamos, estamos viviendo ahora mismo. Pero estamos tratando de que eso merme, se están haciendo eh, mercados de productores, pronto aquí en la zona de nosotros va a haber un mercado de productores. Y qué le digo, se está hablando solamente del plátano porque hay una sobre, un sobreprecio. Pero la yuca está muy barata también porque hay una sobreproducción de yuca y también la vamos a vender a muy bajo precio. Hay una especulación. Sin hay una embargo, especulación. Hay vendedores en sí. los tomados que lo venden hasta 20 pesos. El sí, señor, sí, señor. Se está abusando en cuanto a eso. Pero se van a tomar medidas por, por parte de INESPRE, donde van a haber operativos. Pero la ciudadanía se está dando cuenta que no es agricultura, no es la situación que se está presentando. Pero en realidad ellos va a haber mucho víveres, ellos hay víveres y se van a hacer mercados productores para ver si bajamos un poco, a ver si los intermediarios dejan esa influencia que tienen ellos con respecto al alza de plata. Muchísimas gracias. Okay.